Aquí te muestro algunas profesiones que están en riesgo de desempleo por la inteligencia artificial. Cajeros y empleados de ventas en tiendas físicas. Operadores de maquinaria y ensambladores de producción. Agentes de viajes y planificadores de viajes. Repartidores y conductores de vehículos. Contables y auxiliares contables. Especialistas en SEO o posicionamiento web. Empleados de correos y mensajería. Operadores de telemarketing. Cajeros de banco y empleados de sucursales bancarias. Operadores de equipos de grabación de datos. Asistentes legales y perelegals. Analistas de crédito y cobradores de deudas. Inspectores y tasadores de bienes raíces. Impresores y trabajadores en la industria de la impresión. Estas son solo algunas de las profesiones que están en riesgo de desempleo en los próximos años. Pero la adopción de nuevas habilidades y la adaptación a las tecnologías emergentes pueden ayudar a mantenerse en el mercado laboral.